Uh, AssistiveWare es una empresa de los Países Bajos y hemos venido aquí a, a enseñar a todo el público nuestro comunicador. Uh, se llama ProlocoTugo, es un comunicador con soporte pictográfico basado en palabras esenciales. Por lo tanto es un sistema de vocabulario muy poderoso que permite decir muchísimas cosas, uh, pero que también requiere de un método de implementación específico. No es un vocabulario que se pueda enseñar de forma discreta, de forma directa, es un vocabulario que se modela y se demuestra cómo se usa antes de pedirle a la persona que lo utilice para comunicar. Por lo tanto, las dos cosas vienen como de la mano. Un vocabulario con tanto poder y tanta capacidad también requiere de un método de implementación que es capaz de realizar y demostrar cómo, cómo realizar o cómo conseguir ese potencial. Porque hemos visto cuando la gente viene a la feria espera encontrar soluciones tecnológicas a problemas que a lo mejor ya están teniendo, pero lo que nos damos cuenta es que muchas veces también necesitan de un poco de apoyo en, en el tema clínico que hay detrás de, de, de la aplicación, porque al fin y al cabo todas estas aplicaciones, todas estas soluciones no son más que herramientas. Y es como uno las utiliza y como uno las implementa lo que realmente produce resultado. Entonces la gente viene buscando herramientas, pero lo que creo que también necesitan es... El razonamiento de por qué esa herramienta, para qué y cómo se usa, porque eso es lo que realmente produce resultados y ayuda a las personas en los distintos ámbitos, depende del tipo de herramienta que fuera.